Bien, Flor, estamos con la generadora de todo este debate Qué muy valiente. álgido, no solo en redes sociales, sino en distintos mira medios. Cole, y ustedes mismos estaban debatiendo sobre el quilombo que armaste. No, es que Estabas yo. Estabas desacostumbrada, dali, bienvenida al país. Añara Cope Añar a un ratito, nomás mira todo lo que se No, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien. Eh, nada, la verdad que no, yo estoy sorprendida sí. es más que sorpresa para mí como es que decía sí, eh, bueno la verdad Jackie no no no no lo puedo creer por mm. todo lo que se ha generado y cómo están informando muchos medios sí. que tergiversan esta, mis palabras diciendo sí. que yo dije los argentinos sí. son pobres o los, eh, cosas que yo nunca dije se mezclaron dijiste? los tantos y eso es algo que, que agradezco a Intrusos eh, y a Flor Vos y a todos los que sí. están allí poder aclarar a lo fue, que yo me refería y que ustedes decir, también lo pudieron escuchar. ¿Dali? ¿Qué quisiste decir? Ángel primero me hace... Bueno, ¿sabes qué Ángel es picante? Eh, hemos trabajado aquí en el medio, nos conocemos hace muchos años y somos picantes. Mm. Y él me hizo una broma a mí eh, respecto a que yo tenía que pagar, pero lo hizo por una broma que veníamos haciéndonos en cadena. Una sí. broma, él me dice que yo tenía que como que pagar por, ver, por estar en el programa. Que lo tomé con humor. Y claro. entonces yo le respondo, eh, no sé, minutos después o segundos después le digo que lo que me iba a pagar él, o el programa, eh, no me iba a alcanzar. Pero era una broma respecto a Ángel y el programa, y de estar yo ahí invitada. Y ahí él claro. me dice, hablando en serio, sí. Dalis, vos que viviste muchos años aquí en Argentina, sí. ¿cómo ves la situación? Y lo que yo le conté es lo que me, me han dicho varias personas sí. aquí, con las que me cruzo, que yo veo todo divino, y, y la verdad es que le veo súper bien, lo veo a Guati después muchos años. Sí. Pero después hablando con Guati un poco, por ahí me cuenta la situación difícil que se está viviendo en el país. Y creo que los medios me pusieron a mí en un conflicto político que yo no tengo nada que ver, que yo no lo generé, en un versus Paraguay versus Argentina que no tiene nada que ver. Y cuando hablaba de Paraguay, sí. le escuché... Ahí alguien habla respecto que Paraguay, eh, no sé, que, que en Paraguay no tenemos un montón de cosas. Y es cierto, tenés razón. Laura. Y nuestros hospitales son un desastre y la educación es un desastre, pero lo que yo hablé en el programa, que la crisis que podría haber en Paraguay es diferente a la crisis que viene arrastrando Argentina hace muchos años. Claro, pero quizás no se entendió así, Dalí, yo ahora te escucho decirlo de una manera totalmente diferente a lo que dijiste ayer. Me parece que ahora, escuchándote, es, es distinto al decir la Argentina so, es pobre, ¿entendés? Me parece que suena, o, o lo que cortamos, o el fragmento, yo no lo entendí así. Ahora que vos me lo explicás de esta manera, digo, yo puedo entender, la, la Argentina viene con una crisis hace muchísimos años, es diferente, pero me parece que acá hay, una, hay algo, hay un estigma con la palabra pobre, y me parece que eso es lo que señala la gente, donde, donde quizás pusieron el foco. Es que, mira, yo le entiendo, si, si, si en Paraguay va un argentino o una argentina y dice los paraguayos son pobres... Pero todos salen a putearlos. Y sí. tiene razón la gente. Si vos, si vos desinformás y decís que yo dije que los argentinos son pobres, por su yo misma me voy a putear, porque es lógico. ¿Quién no va a salir a putear en un momento tan sensible, en un momento donde la verdad venimos arrastrando esta crisis? Y yo me incluyo aquí en Argentina porque tengo a mi familia también aquí, tengo casa acá, y sigo, aunque no trabajo hoy acá y no genero dinero bueno, y, por eso y trabajo tenés en Paraguay. El Opinar, porque conocés del te tema, eh, Dali. Por eso digo, voy, no está mal que hayas opinado. Porque que, no, conocés, pero hay, que igual, porque pampito, pero también, hay que tener cuidado igual, Porque hay que tener cuidado. Porque, porque no esto de opinar no se duele. puede decir cualquier cosa lo tampoco. Porque para es que ya... algo se generó. Porque es hay que tener lo... cuidado con cómo se opina y qué se dice. Porque no es lo mismo. Pero una cosa es distinta que yo vaya a Paraguay a decir, los paraguayos son pobres, que nunca viví en Paraguay. Y sí, me van a sacar, si no tengo ni idea cómo es la economía paraguaya. Paraguay. Ahora, Dali, la diferencia está que ella vivió acá, está diciendo, tiene casa. Acá, tiene familia acá Pero está Conoce cambiando el discurso Dalis ahora Igual, perdón, Dalis con todo respeto lo digo Ahora estás ahora yo te entiendo y te banco Pero estás cambiando el discurso de lo que dijiste ayer en LAMP Porque yo ayer te vi riéndote Diciendo ustedes son pobres A mí me pareció también un comentario desagradecido Entendiendo y comprendiendo Tu lugar acá en Argentina Porque vos viniste acá y construiste una carrera Digo, vos acá empezaste a estudiar periodismo, te recibiste... Irte, ¿Y por eso está... no puede opinar? No, puedo pero Pampi, no me, no me interprete, sí puedo opinar. No, lo pero que no vos estás diciendo, no es, no, sé, así. no es así. Yo sentía agresiva con no, nosotros. No, yo te digo, ahí, ahí está, ahí vos dijiste, mira, escúchame bien. Te escucho. Puede ser que mi broma, incluso a Ángel y al programa, que era una broma, ida y vuelta, porque sí. él me hizo una broma a mí, y yo le estaba respondiendo la broma a él, porque soy sí. picante. Puede ser hasta... Eh, se puede interpretar desagradable, porque por ahí puedo, claro. pude, pude no haber hecho esa broma, pero nunca, jamás, y se ve perfectamente, nunca dije los argentinos. Y respecto a la situación económica que vive la Argentina, yo de eso pero opino, y todos pueden opinar, y por no supuesto. estoy hablando de la situación de la crisis, y que deseo, y todos los que me han escuchado, y lo que a mí no me gusta, y lo, me pongo firme acá... Lo que no me gusta, porque yo jamás tendría ningún término despectivo hacia los argentinos, bueno, ni menos bueno, la argentina. Dalis, perdón. Está bueno que lo aclares. Porque es una persona una broma, muy agradecida. Entonces no lo, no lo aclaro. Está bueno que lo aclares porque no se notó que era una broma. Parece que hablabas muy en serio. Pero, porque Pero venía... vos no te diste por, por cuenta. Es... Claro. Vos no bueno, te diste cuenta. Por eso no es te digo. Está porque, bueno que lo porque aclares. Porque da te das cuenta que le digo a Ángel. Te das cuenta que le digo a Ángel. Y Ángel, eh, seguido, dice. Eh, Sabes qué? Hablando en serio, Dalis, ahora, porque se nota que él dice, hablando ¿sabés en serio qué pasa, ahora, ¿cómo ve la, la Argentina? Sí. Y ahí empezamos a hablar de la Argentina, ¿entendés? Sabes qué pasa? Nos cuesta, o sea, yo te banco, entiendo Adelante, eh, vos, lo que vos, estás vos, diciendo, vos. somos un país pobre, esto lo digo yo, no lo dice Dalis, sí. cuesta hacernos cargo de lo que nos pasa, y cuál? como bien dijo la Tauro... Es más fácil poner el ojo eh, y el enojo en Dale eh, Ferreira que está en Paraguay, que va a ser un que en la Paraguay. No, no, no chicos, perdón, mal. perdón, de, de, déjenme decir una cosa, porque la verdad, o si no, quedamos como unos locos. Y yo lo voy a aclarar. Yo, la verdad, que el programa de ayer, yo no lo vi, yo me, me duermo muy temprano, pero me levanto, me despierto y en todos los portales, digo, y no estoy hablando portal de color, ni os quiero nombrar para que no se ofenda a nadie, tampoco, pero portales periodísticos, serios, políticos, diciendo, pero. Y diciendo esto, no lo que está diciendo ella que fue en broma, sino poniéndote como que vos estabas analizando de una forma agresiva, irónica en nuestro país. Eso se leyó, Dali, no lo que vos me estás contando ahora. Pero eso ¿Entendés? Pero, digo, por eh, así eso, está, pero. Lo, mira, y esta es la digo, situación. No, mucha gente la interpretó así. Sí, ¿entendés? Pero, porque si no quedamos porque como. Como no vieron el que contexto con, entero. Que, te Flor, juro. Yo te conozco, de a mí no me tenés que decir. Eh, digo, Flor, nos sabes. Conocemos qué? Mucho. Sí. No, yo, yo, y todo el mundo me conoce, o sea, lo que me conoce saben cómo soy y los que me han escuchado hablar, la Argentina sabe incluso en Paraguay cuando yo trabajo en un programa periodístico donde tengo, estoy como conductora y siempre que hago un informe con Argentina, siempre tengo palabras de cariño con la Argentina, eh, pero lo que pasa acá, Flor, sí. es que me usaron a mí medios serios, como Exacto. vos mencionás... Sí para ponerme en un debate político, porque lo que se habla ahora de esta política y de esta situación bueno, Talis, de la grieta, y que yo también. no tengo nada que ver que, que no la que es que y y no me de, referí. a una, una cuestión razón, económica. Pero opinar es una cosa, tergiversar lo que es vos decís otra, ¿no? es Obvio. otra cosa. Claro, ¿no? No, pero ¿no? Puedo, des... Lo que opinaste y además entendés? me parece igual que puedas opinar. Tampoco los medios levantaron, estoy buscando porque digo, si no, no, Dali Ferreira opinó sobre Argentina y generó polémica. Son pobres, pero los extraño. Digo, no, tampoco tergiversar. Otro no. título también decía la dura frase de Dali Ferreira no. sobre el Argentina yo te digo, pero la de pero di Nadie dijo que era humor. No, bueno, claro. está bien. Es lo, lo que dice digo. ella, que pero lo está es que explicando. Ella, chicos, no, están explicando que ella hizo un chiste y que después digo, se puso a hablar en serio. Digo. Bueno, no se entendió. Pero ya sabemos que nos va mal. A ver, yo soy, no soy ningún negador. que no lo esto puede decir pero no Acá, me gusta... acá, mira esto, mira esto, mira esto. Mira, mira. Esta es la nación. La nación. La nación, un medio serio. Sí. Bueno, Mira, dice seria. acá, los argentinos ah, son sí. pobres, Chamemos pero los extraño un montón. Yo eso. nunca dije los argentinos. ¿Ustedes, ustedes ah. escucharon que yo no, dije los argentinos son pobres? Son pobres. Yo no dije eso. Claro. No, no, eso sí está. Yo bueno, sí le dije está está al verdad. programa, bromeando con Ángel, es que, entonces... Es que en eso qué, eso qué no lugar me, Porque lo dice la Nación, o sea, Lito, convenemos claro, no, que vamos a quemar a Dali en la plaza pública lo dice la Nación. En dice Clarín. Dalis, o sea lo que a explicar, digo es voy no a puede una ser Dalis que porque para... sea un medio tan serio como este simplemente se dé con la libertad y la liviandad Dalis. de tergiversar mis palabras. Yo entiendo, críquenme. Si yo leo esto, yo misma me pongo. Ponerle que diga acá. Flor dice tal cosa. Yo, Flor, digo, ¿qué le pasa? Te voy a mandar un mensaje, obvio, porque tengo tu número, pero digo, ¿qué le pasa? ¿Laliz? Entonces, acá hubo una Lali, tergiversación un poquito, de mis palabras, porque no le importo yo, yo no le importo. No, no, me importa no le importa porque, porque te usaron, no sé si porque me te explico me una cosa. Acá, acá todo es blanco o negro. Acá todo es blanco o negro. Entonces, vos viniste a sumar un buen dato para una de las áreas que le conviene. segundo, Laura, que no te está escuchando. Ahora no vos que era en broma. Te no escuchan... te escuchó nada, así que bueno, decirlo todo de vuelta. Ahora, ahora sí. Ahí, claro. Dalis, lo que estoy explicando sí. es que acá todo es blanco y negro. Y lo que vos dijiste le sirve a algunos para decir, bueno, Dalis habló de mal del país, entonces te usaron. Ahora entendimos que era una broma. Claro, Esa es no la pista, que el país está empobrecido, claro. que conocemos nuestra Esta. realidad, nadie esconde nada. Pero sí. ahora entendimos que te usaron para un lado. Quedó claro. Sí. Así es, acá está, acá tengo la prueba. Yo no sé y lo te lo digo, yo soy una persona que se hace cargo lo que dice, sí. yo siempre me hice cargo lo que digo, siempre, y lo saben en Paraguay. Y yo lamento muchísimo verme envuelta en una situación sí. que yo no generé, en una situación que no tengo nada sí, que ver, y que los Dani. medios periodísticos me usaron... Sí. Me usaron, usaron la política interpretó. para meterme en el medio pero, y me están puteando, ¿sabes? no todos, pero hay muchos que me están puteando No, pero está bueno, Dali, que lo puedas aclarar porque yo te juro ah. que, que de verdad, eh, si uno lo leía, digo sonaba, sonaba pedante, sonaba espantoso Ay, sí. está bueno que te tomes el trabajo de decir que lo, lo hiciste en Obvio. un contexto de broma y para mí está aclaradísimo, porque la verdad eh, hay algo que tiene que ver que acá la pobreza duele, la pobreza, hay una estigmatización tremenda, entonces me parece que está buenísimo que te tomes el tiempo de aclararlo y simplemente eso, la verdad que fue un placer hablar con vos, te agradezco y espero que la próxima vez que nos veamos hablemos de otras cosa divertida, del teatro, de lo que estás haciendo y nada, porque la verdad que amo a la gente de Paraguay y mando un aprovecho para ver porque nos miran muchísimo allá. Muchas gracias, gracias también a ustedes por darme la oportunidad de aclarar, espero que haya servido, porque de, de verdad, si no lo digo, yo quiero y amo a la Argentina, aunque no esté trabajando acá y siempre va a ser así. En Paraguay tenemos nuestros propios problemas y problemas sí. importantes, yo no digo que Paraguay sea Suiza, simplemente fue eso, un contexto de broma a Ángel y al programa que sí. se tergiversó. Listo. Escúchame, Gracias. Dale, ¿Y ¿Están contentos Gracias con el nuevo presidente? Hasta el próximo quilombo. Ah. Oh. Eh, eso es, es, es todo un tema, ¿no? O sea, yo políticamente no opino, sí. porque trabajo en un medio Dale. periodístico y obviamente si yo digo si me gusta o no me gusta el presidente, ya eso va a ser otro problema. <risa> si no